Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, comenzamos con un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a mencionar el ganador de las tres fichas del evento de Estefanía Así es, también quiero mencionarles algo que me dijeron los desarrolladores que el buff de shares, así es, el buff de Re shares que están buffiándolo uno de los buffs va a ser la velocidad, así es Van a aumentarle un 45% más de velocidad. Y no sé si otra cosita más van a bufear. Solamente me dijeron que podía dar esta noticia a todos ustedes. Y bueno. Van a dar más o menos unos 30 kilómetros por hora este robot. Así que va a estar bastante rápido. Va a ser bastante rápido este robot. Espero que también bufeen la vida. Que la verdad que para mí es lo más importante de este robot. que... Alarguen un poquito más la vida Un poquito nada más Pero que lo alarguen un poco Porque es muy fácil de destruirlo y derrotarlo Es un papel Literalmente es un papel este robot Y bueno, vamos a ver qué hay, va a pasar los cambios Y lo vamos a ver en tester Bien, seguimos Vamos a hacer el sorteo <risa> eh, Chicos, es hora <risa> Quiero darle las gracias a Mecha Arena por patrocinarme y hacer posible que yo pueda hacer este sorteo de las tres fichas de Estefanía. También quiero decirles a todos ustedes que gracias por el apoyo. Eh, la verdad que... Gracias por participar en este sorteo. La verdad que... Eh, me encanta hacer estas cosas. Me encanta traerles cosas para ustedes. Es su premio. Eh, los sorteos son un premio de ustedes, chicos. Es por el apoyo que me están dando y me están dando mucho apoyo en mi comunidad y la verdad que muchas gracias y bueno ahora sacamos las partes sentimental vamos a contar 3 2 1 el ganador es rambito <ríe> ok <ríe> eh, me acordé de la película de rambo bueno felicidades rambo eh, la verdad que eh, te quiero darle la, la felicidad que ganaste este sorteo? Me gustaría que comentes aquí abajo. ¿Qué ganaste? Eh, creo que todos. Todos estamos muy atentos a. ¿Qué ganaste? Por favor, vecinos, ¿Qué ganaste? si ganaste el premio gordo de Estefanía? ¿O no? Si tuviste suerte en la ruleta del evento. Y ganaste a Estefanía. Te voy a decir un consejazo que. Trate de subir rápido, pero rápido, los niveles y el rango de Estefanía. ¿Por qué? Porque en la playoff hay una tarea que si subís desde el nivel, podés obtener mucho más puntos de la playoff, y eso lo que lleva que podés estar en el top 1 de la playoff. Y si estás en el top 1 de la playoff, te puede ganar el premio mayor, que es la nueva arma, 14 de la Voltz, RPG, así que trata de subirlo lo máximo posible, si consigues a Estefanía, si te puedes ganar más que un premio gordo, sino que varios premios gordos, así que, y bueno, te deseo mucha, mucha suerte en la ruleta. Y bueno chicos, quiero saber a todos ustedes si les gustó este sorteo, si quieren que traiga más sorteos como este, con las fichas del evento, por favor, quiero decirles a todos ustedes que rompan, rompan el botón de likes. Por favor, en este video así yo sé que le está sumamente interesado sobre más sorteos sobre esto y bueno, voy a tratar de traerles muchos mucho más. Como ya saben también, soy una comunidad, un youtuber chico en comparados con otros colegas que está patrocinando Arena. Y bueno, tiene más Facilidad de ganarse el premio a mi canal, así que traten de apuntarse en todos los sorteos posibles que yo haga. Así que estén muy atentos en mis videos. Y bueno chicos, me voy despidiendo con un fuerte abrazo, los quiero, gracias por el apoyo que me están dando. Esto es gracias a ustedes, estos sorteos son gracias a ustedes y la verdad que muchas gracias a todos, en serio. Y bueno chicos, me voy despidiendo con un fuerte abrazo. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Hasta la vista. Bye bye. Adiós. Los quiero chicos. Nos vemos. Hasta luego. Bye bye.